¿Considera usted renunciará el senador Victoria Yet tras informe contrataciones públicas? Esa es la pregunta. Háganos el feedback, mándenos su respuesta, su opinión al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. ¿Considera usted renunciará a senador Victoria Yep, tras informe, contrataciones públicas? Ay, papá, es FASA, dice el haitiano. Francis, buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, amables televidentes, Carolina.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 Así mismo, les invito a que se tomen un cafecito. Vamos, Vamos a, a, a hacerlo contigo. ¿verdad? Así sí. es que adelante y salud. Salud. Salud. Muy bueno. Miren, Contrataciones Públicas informa que empresa de Alexis Victoria Yepp ganaron 14 contratos luego de ser senador. La Dirección General de Contrataciones Públicas de GCP informó que las empresas Dronena S.A. y Victoria Yep S.A. del senador por la provincia María Trinidad Sánchez Alexis Victoria Yep, resultaron beneficiadas con 14 contratos por un valor superior a $1.720.375 pesos luego de su toma de posesión como legislador de la República. Contrataciones públicas contrario a lo que había dicho el senador en una sesión confirmó la denuncia que inicialmente hizo la periodista Alicia Ortega en el programa El Informe con Alicia Ortega de que empresas propiedad de Victoria Ye habrían resultado gananciosas de altas sumas de dinero proveniente de contratos con el Estado luego del 16 de agosto del 2020 fecha en que juró como senador y a partir de la cual quedaría inhabilitado para ser proveedor del Estado. Recordamos que el senador enfatizó en que si alguna de esas empresas que están en las declaraciones juradas de bienes han sido adjudicadas después de ser senador, pondría la renuncia al otro día de las declaraciones de la sesión ordinaria del pasado 2 de noviembre del año en curso. Vamos a ver las declaraciones que tenemos ahí para ustedes. Adelante.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 Bien, ahí están las declaraciones del senador por la provincia eh, María Trinidad Sánchez, el señor Alexi Victoria Yep. Él dice que si alguna de sus empresas son, han sido adjudicadas después de hacer senador, le pone el cargo a la disposición. Bueno, él renuncia porque no es un cargo que dependa el nombramiento del presidente o no, sino que es un cargo electivo. Así es que nada, vamos a ver, Carolina. Interesante esto que se está dando en nuestro país, debemos de decirlo, destacarlo. Son cosas que difícilmente se podían ver. Y hay gente que dice que no, que no se puede hablar del pasado, que no se puede hablar de años atrás, Ajá, pero ¿y de qué vamos a hablar? Quien olvida su pasado entonces no tiene memoria. Nosotros sí tenemos y no olvidamos nada, ni de los que están muertos olvidamos. Pero bien, viniendo a Jeb, que está muy vivo y coleando, él, él dijo, y es importante... Es importante lo que él dirá luego de confirmarse y desmentir estas informaciones que le ofrecía en una sesión ordinaria en el Congreso de la República, donde inmediatamente asume el cargo, queda inhabilitado para ser proveedor o hacer acuerdos o negocios con el Estado Dominicano. 14 contratos, empresas pertenecientes a él, han tenido la... A, han estado, pues, beneficiadas para ser suplidores del Estado. Él dijo que renunciaría al cargo. Estamos hablando de que Compras, eh, la Dirección General de Contrataciones Públicas, en conjunto también con eh, Compras y Contrataciones que estuvieron en la investigación de todo este caso, a raíz del informe, que lo veíamos al señor y yo me preguntaba, y, y cuando Alicia le decía, él le mostraba facturas que decían, pero este es el número de teléfono de su empresa. Dice, no, seguro ese número está malo, esa factura no es de allá. Y cuando el número, el, el local, el mobiliario, la, la oficina, que es básicamente como de medicamentos, o no sé si de si diversos, una pero de medicamentos, de, de medicamentos. Y mostraba en el, en el informe, ella muestra el local. En las facturas muestra el teléfono. Cuando llama, dice que se oficinas, Yep. ¿Y él, y Victoria, él aún, yep. Victoria y, él, y él aún así decía como que no, que seguro estaba equivocado, que él no sabía. Esto nace, todo este escándalo y el que además ha quedado salpicado, esa raíz de esa investigación y de algo que nosotros ya sabemos, que fue presentado con facturas, documentación. El uso, el uso de los fondos, de las compensaciones sociales, de los beneficios, del barrilito que reciben los senadores y en el caso también de los diputados, las diferentes compensaciones. El mal uso que se le da a este dinero. Estamos hablando de millones y millones de pesos que anualmente se lleva el Congreso de la República Dominicana. Muchos lo podrán usar bien, o como dijo Dorina aquí, que si le dan 300 mil, mejor ponen 50 mil y ponen eh, de lo de ellos para darlo. Qué bueno que hay Madres Teresa de Calcute en, en nuestro Congreso. Eso es muy importante. Entonces, eso por un lado. El mal uso de los recursos y de ese dinero, que sencillamente no deberían de estar recibiéndose, recibiéndolo, porque se supone que nosotros deberíamos de tener las condiciones creadas para que también la gente no tenga que andar detrás de los legisladores, porque es que eso es un tema. Para la pastilla, para los, para los medicamentos, que para el zinc, que para el blog, andan detrás de ellos porque no hay garantías de vivienda o no hay garantía de salud. O escuelas como el Arpe, que tiene la directora, la doña, que venir acá a pedir ayuda para un chofer es algo tan contraproducente, nosotros pedimos totalmente que todos esos beneficios y exoneraciones se le deben de quitar. Entonces la gente con tantas necesidades y precariedades anda detrás de los legisladores porque ya es un asunto cultural de necesidades, pero está en la mano de esa gente que recibe ese dinero, ya que lo están recibiendo deberían de darle el uso adecuado. Pero vemos factura de gente que la ha gastado en vinos, en mariscos, Facturas eh, a nombre de personas que nunca llegaron esos aportes. Todo esto se sustenta con documentación en un informe preparado por, por la periodista, que ya nosotros en diferentes ocasiones, y casi todo el mundo sabe que esto es generalmente lo que se da con ese dinero. Por eso hay una presión tan fuerte de que se deben de quitar, de que se deben de quitar esos fondos de compensación, de que se deben de quitar esas exoneraciones. Porque hay que darle dos exoneraciones de vehículos de lujo, señores? Pero en estos días creo que fue Camacho que lo dijo, que todos los legisladores han vendido las exoneraciones. Dice, yo le he vendido. Señores, ellos mismos te lo dicen, un dinero que sencillamente se lo venden a los artistas, a los adinerados, que es un impuesto que debería de estar llegando al Estado Dominicano pero tienen miles y miles de dólares ahí para venderlos, regalarlos, para lo que usted entienda. Eso por un lado. Entonces, el caso que más salpica es el caso de este señor que está haciendo, era en la pasada gestión, proveedor, bien, todos tenemos derecho a ser proveedores del Estado. Ahora, cuando usted entra a ser un gestor público, a ser un legislador, usted debe dejar todo eso de lado, que eso es lo que me parece que dejó el, hizo el presidente, que todas sus empresas propias de herencia familiar creó un asunto legal para que no, eh, como presidente, no estuviera ni lo más cercano posible, no sé en términos legales cómo se llama eso, para que no, estando él como presidente de la república, tuviera vinculación alguno con sus empresas. Entonces tenemos el legislador que es lo que hace, que en sus funciones tiene más de una, decena, una, una docena de contratos. 17. Bien. ¿Qué Bien. va él a decir ahora? Gracias, Carolina Francis. Miren, la vida societaria en la República Dominicana a preferido. veces no se comprende, pero los, las sociedades comerciales tienen hoy una mezclatura de registro mercantil en la cual se establecen cuáles son de responsabilidad limitada, cuáles son sociedades anónimas, y por ahí María se va. Ciertamente que la República Dominicana, en la política, y sobre todo en el área de participación hacia cargos que requieren de la elección popular, como es ser diputado, senador, regidor, alcalde, esa situación no proscribe de que asista todos ciudadanos sin distinción, no obstante el poder económico que poseen casi siempre para poder participar y ganar. Obviamente que se supone que las sociedades tienen una estructura administrativa que por un asunto de ética, si es presidente de una compañía o es funcionario de una compañía, debiera de pasar a una especie de, de mando transitorio por el tiempo que éste estaría fuera o estaría realizando una función. Pero de ahí determinar la... Ganancia de causa en un momento de licitación por el hecho de ser funcionario o senador es una empresa muy delicada porque subsumir que es producto de la influencia de este es interesante, sería interesante poderlo concretar como un hecho cierto de corrupción o de abuso de poder o del uso del poder para favorecer sus empresas, que es lo que creo que ha explicado este senador. Si lo entendemos de esa manera, para el Estado debieran de estar puestas en orden del día todas las sesiones o eh, asambleas en las cuales estos están en otra posición dentro de la empresa que no fuera la de posición dominante o de dirección para poder ejercer la función pública y que sus empresas no se vean ligadas al tráfico de influencia. Es ahí donde está la las dudas que yo puedo tener de cómo lograr concretar que el hecho de que él sea senador se pueda sumir en que ha resultado ganancioso producto de esa senaduría en las empresas que él tiene. Entonces, yo creo que lo que ha debido de presentar a Jeff ha debido de ser asambleas en las que él no está activamente en la empresa, sino que producto de su función pública porque tampoco creo que pueda existir una ley que limite al socio de una empresa a participar en la política, que ese es otro caso, ni a ser electo en el momento de la... porque cuando se presentan y presentan las declaraciones juradas deben transparentar todo lo que ellos son. Y vuelvo y repito, aquí en este país... Si hay algo que estamos luchando, como que estamos tirándole a la escopeta, es que criticamos estas cosas, pero no producimos un cambio en el modo de elegir y a quién elegir. Tenemos, estamos trancados en esa parte, porque cuando tenemos que elegir y lo que se presentan son los que tienen los cuartos, pero el que tiene los cuartos es un empresario, y el que es de político exclusivamente profesional de un área, pero político, no tiene los recursos y no es el que el pueblo elige, sino ¿Tú, tú que elige el de los cuartos. ¿Tú planteas que ¿Qué? no se debe de evitar que no, un empresario... No, que debe tener un mecanismo en que desde el principio el hecho de ser empresario presente entonces una asamblea donde él no tiene no, función, no tiene que renunciar. No, es que no puede, claro que porque sí. la empresa no se tiene que... Claro que no sí, se puede la una, Óyeme, la empresa es una... persona es una persona de derecho. Totalmente di diferente pero, pero al, al espérate, socio. Pero espérate, pero espérate. Es ahí que yo pero estoy... Pero espérate, pero tú quieres dejarme explicar la sí. vaina. Oye, sí, porque... Vamos ¿verdad? a ver, vamos a ver. Es una, es una persona inter... jurídica que no va a desaparecer por el hecho de que un socio renuncie a su condición de miembro del Consejo. Lo que no puede renunciar es a sus acciones, porque ese es su dinero, esa es, que es su propiedad. Pero si sí renunciar a toda relación con la, con la empresa. Eso debiera de establecerse. En la el ley. De Como la pasa en Estados Unidos, en Estados Unidos Trump... Tuvo que renunciar a todo lo que él tenía, a todo lo donde él estaba como parte de sus empresas y se dedicó a la política como presidente. lo que estoy presidente diciendo, de la que debiera de estar acompañado de una asamblea interna. Una renuncia. Pero renuncia. Francis, claro. no, no, Abinader, es que no, eso fue lo que hizo el presidente Francis, el presidente Luis Abinader. Eso fue lo que hizo. La palabra no es renuncia, es que se ha sustituido en la función administrativa por alguien. Ya sea su socio, ya sea un familiar, ya mismo. sea un particular. Es lo mismo, eso es un esfuerzo. Pero no es, FF es mismo. decir, no es renuncia, que porque tú no renuncia FF a FF la FF dirección. ¿Eh? Él no renuncia a, a, a su, a creencia. No, no, él lo que hace es que se crea una asamblea en la que se colocan los sustitutos. Renunciar a actividades administrativas y esa actividad, de ahora bien Pero después de ahí, Sencillo. no existe en la ley ni en la constitución que tú puedas limitar a un empresario a participar en la política Pero y asistir. Pero nadie ha dicho eso. Nadie Pero, ha dicho entonces, eso. ¿cómo tú le planteas que una persona nadie se pueda ausentar de la vida? Mira, Francis, lo que pasa es que tú has dado muchas vueltas con términos muy técnicos, que la gente yo estoy seguro que te entendió poco. Porque ha usado muchos términos. Término no, término es, que, es que simplemente le estoy hablando a, a quienes opinan no, no, no, que entiendo, oye, no, no, tienen no, oye, que tener oye, un poquito un de empresario, oye, de, lo un que empresario, que oye, de lo que es una oye, lo que es la un empresario, de un, un empresario de tiene derecho a participar yo estoy de la vida solamente pública, lo que lo que pasa, no pasa apágate aunque sea por sí, un no. par de minutos para yo poder hablar. Lo que pasa es que el empresario, el empresario no, no tiene limitación de, de, de, de actuar en actividades políticas. Ahora, el empresario lo que tiene que someterse a las normas y a las reglas del Estado. Sí. ¿Qué es lo que dice el Estado? Si tú eres empresario y tienes una empresa que trabaja para el Estado, esa empresa que se de desaparezca de la esa proveedor. empresa tiene obligatoriamente que abandonar esa condición porque tú estás ahí. Entonces, lo que pasa, Entonces, mira que es pues, lo que sucede. Es una trampa legal para él. No, Oye lo no que, que sucede. no es una trampa, porque tú sabes lo que se da. Claro. Bueno, no es, una es, es para evitar es eso. Es pero eso, yo oigan, lo veo como transparencia. Oigan esto. Porque no diga, perdón, Amado, hay un segundo. Mm. No diga que un bloc, Amado, que sea eh, dueño de una empresa de farmacéuticas o tú, y que sea legislador aún con ese aspecto societario y demás de salir de la empresa. A la hora que le esté supliendo al Estado, van a haber mecanismos de tú beneficiar a tu empresa. Y eso es lo que se busca cuidar. Señores, miren, miren den, yo me puedo ir a la luna. Óyeme, me voy a la luna porque soy diputado de la luna. <risa> a la empresa que se vaya, ¿ganará la empresa, sí o no? Mira, Ganan. Mira, mira, mira, eso tú no lo sabes. Eso tú ah, no pero lo sabes, porque es un problema de influencia. Es un problema de influencia. Cuando llega, cuando llega una, una empresa a licitar que es la empresa propiedad del presidente, del vicepresidente, del senador, del diputado, eso pesa. Pero porque claro. también ellos cogen teléfono y llaman a sus amigos. Mira, claro. tengo una vaina ahí. Mira a ver lo que podemos hacer. Ayúdame con eso. El presidente Entonces, tiene la cementera allá. oye esto. Allá al Estado. No, no no, ah, no, no. ¿No lo puede hacer? No, no, esa no parte lo puede yo, no hacer. Se, yo no se la puedo criticar a las empresas de Luis. Es que, y, no, es que no lo puede hacer, como no lo puede hacer Jeb. Es no, que es cuando que lo, tú es eres... Que lo, un... Mira, óyeme una cosa, el cemento está en la ferretería uh -huh. y donde se están haciendo obras, se compra en la ferretería. Pero ¿y qué tiene eso que ver con que sea uno proveedor del Estado, con que la ferretería que pertenecen a, a, a la familia de Abinader Ben Damblo? Ah, pero entonces la familia de Ayet que vendan me medicamentos. ¿es pero es, pero es la, es, el tema es que es suplidor del Estado. Francia, ¿tú quieres como desligar o no, decir no, no. que no está bien? En es las empresas, que yo no estoy defendiendo el orden societario. El orden societario, Que, orden societario, que, que societario, un, un, un acto de corrupción... Es difícil. Es que, lo que tú, digo, pero lo que tú. Muy sí, pero okay, en otras palabras, tú lo que estás diciendo es que el hecho de que, eh, que el aspecto societario y demás es no, empresa, que que el, el de esa empresa, aún Jeff no esté ahí. De hace el... rato que están fuera de sí. tiempo los dos. Vamos, o sea, a Yo amado. estoy esperando que me <risa> hagan oportunidad de yo poder decir lo que iba a decir. Bueno, si, si lo que pasa es que tú te interesaste no, no. En, en interrumpirme antes de yo concluir ya, No, no, si tú ver, quieres, no para allá. No, no, interrumpirte, te a interrumpirte, es que te llegó tu tía. Ahora, yo lo que te pido es: hazme un favor, mi querido amigo. Cállate, aunque sea por tres minutos, para yo explicar lo que tengo que decir. Vamos, Amado, vamos. Te estoy de acuerdo, el tiempo. está de conmigo. Acuerdo. Okay. Miren, hay gente en este país que se ha olvidado que las cosas han cambiado, sobre todo los políticos. El político, el ejercicio de la política es uno de los, de los ejercicios más subyugantes que puede tener un ser humano porque es el ejercicio del bien común, o sea, es darse a los demás, es beneficiar a los demás con tus acciones Particulares. Pero la mayoría de la gente que está en política no sabe, no conoce, no domina ese concepto. ¿Eh? En este país el concepto es al revés: el concepto es el Estado es una vaca, por eso se llama res, ¿eh? pública, res publicum, cosas públicas que tiene una ubre bastante grande que da mucha leche y todo el mundo quiere mamar de la teta nacional. Esa es la, esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora bien, esa gente que actúa y piensa de esa manera se ha olvidado que el Estado ha cambiado con el tiempo. Aquí hay una serie de leyes que limitan eso que está pasando con Alexis en este momento. Es una limitación que no existía antes cuando... Cómo se llama aquel famoso empresario eh, que era de la gente de Balaguer, Guaró Aliranzo, por ejemplo, que se benefició, se benefició de todo lo que el Estado podía proveerle a un relacionado con, con, con el, el, el partido de turno y con él pongo el ejemplo y hay otros muchos más. Tú claro. conoces más que yo ejemplo en esas líderes porque tuviste eh, en ese partido en una ocasión. Ahora bien, ¿cuál es la situación que ha cambiado? La gente tiene que entender eso, o usted es político o usted se dedica a ser empresario, ¿ok? Porque no es verdad, y eso lo hemos discutido aquí en más de una ocasión, no es verdad que una, que una persona invierte 20 millones de pesos, 20, 25 millones de pesos para ser diputado, para ser senador y no estará pensando, sobre todo cuando son empresarios, el empresario siempre piensa en la tasa de retorno de su inversión. En eso es lo que piensa un empresario. Claro. Nadie invierte 5 cheles para conseguir dos. Tú inviertes 5 cheles para conseguir por lo menos ocho, como mínimo. Entonces, eso es lo que hay que entenderlo. Entonces, o usted es político o usted es empresario, porque las dos cosas no pueden estar juntas, sobre todo si usted gana la posición que usted busca. Entonces... Pues, eh, ¿Qué sé yo? Lo que hay que enseñarle a la gente, lo que hay que decirle a la gente que a la política, buscar la forma de cómo la gente puede entender eso, sobre todo lo que aspiran. Yo digo, carajo, una de las actividades que, más interesantes de la vida en sociedad y es la que menos conocimiento exige para hacerlo, cualquiera puede ser político, cualquiera se pone el traje de político y sale por ahí a... A, a, a pedir apoyo para una elección o, o, o a una actividad social, o sea, realmente no, no, no, no andamos mal, yo en estoy, ese sentido andamos mal. Ven adelante, francis para luego. Vamos a dejarle a la dama primero, okay. a, ver qué es lo que iba a Mira, decir. Mira, no, no, estoy plenamente de acuerdo de que este es el mecanismo que se debe de usar en busca de transparentar los procesos. El tráfico de influencia, el poder que se tiene cuando usted es funcionario, cuando usted es legislador, las informaciones que usted maneja, es lo que hace, señores, que nosotros no podamos tener gente que está en el gobierno vendiéndole al mismo gobierno. O sea, es que eso, la lógica te dice que esto es el mecanismo que mayor eficacia tiene para poder controlar un poquito. ¿Ustedes creen que una... Eh, empresas o varias empresas de Alexis Y. Estén igual de condiciones para competir que Juancito Pérez que está por allí vendiendo medicamentos nunca aún él haya dejado de lado su participación en la empresa privada porque ya es, es legislador funcionario totalmente debe de ser así y nosotros debemos continuar auspiciando y que en estos años en estos últimos dos años con instituciones que ciertamente con debilidades porque estamos hablando de una sociedad señores que nunca se había perseguido prácticamente el crimen ni el ni el ni el mal uso de los recursos ni el tráfico de influencia ni todo ese comportamiento que deben de tener los funcionarios señores estamos hablando de la, la oficina de ética estamos hablando de compras y contrataciones estamos hablando del PECA, de gente que está ahí vigilante a que esto mínimamente podamos nosotros enfrentarlo. Y debemos de seguir auspiciando a que continúe así. Francis, miren, me preocupa <coughs> que le demos vuelta cuando sabemos que en la realidad la constitución empresarial y las sociedades comerciales, Reviste a sus inversionistas de esas condiciones y que tienen los mecanismos para ausentarse de su empresa y que estas empresas operen sin mayores dificultades. Pero ¿cómo limitamos que mientras yo sea senador mis empresas sigan licitando y sigan participando del mercado y ganen? Sí, sí, bueno, la, la, ley, la, ley, la ley limita los derechos Sobre todo los derechos fundamentales Ahí el, el, libre, el, el libre comercio Ahora bien, uh -huh. si tú eres parte de la empresa La ley misma dice tú no puedes ser suplidor del Estado ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que yo dije desde un principio Es que él no es la empresa Está bien, pero él es parte de ella Y eso es lo que la ley dice pero ¿Qué la dice, empresa la, opera ¿qué dice la ley? Que tú tienes que renunciar Renuncia a la empresa, lo que yo planteaba Renuncia a tu negocio no a tu propiedad como socio, pero, pero sí a tu negocio, pero es que renuncia él siendo, a él. Lo que yo te estoy explicando que tú puedes ciertamente en el orden societario mira, ser socio sin tener participación activa ni una función interna. Mira, Bien, la empresa oye, sigue operando, pero ¿quién quita que la empresa en sus actividades comerciales, sea de las oferentes, como oye, se le llama a oye. quien participa en En medio de, de esa mi licitación. función, oye, en medio de mi función. Entonces como yo procurador. voy a limitar, oye, Francis, senador y que mi empresa cierre. Francis, en medio No tiene que cerrar no dejando que, que su que plena plena de Estado. No, no, Pero no. No es que No tiene, tiene que, que cerrar. cerrar. No tiene que No que cerrar. Es que no que No tiene No que cerrar. No No Nadie te he está dicho, entendiendo. He dicho, he dicho. Pero no hay que subir la voz. He dicho que la... No, pero que sí, lo, lo que comen. está peleando. No, no, no. ¿Ya está peleando? Solo. Es que es irracional. No, Vamos no es irracional. irracional. Una está empresa... Bien, nosotros estamos mal. Una empresa operando donde hay un socio que es político. Ese socio está dentro, pero él no tiene ninguna función en la empresa. ¿Es eso? sí pero lo estoy hablando él pero no, no es político puede. es funcionario del no, estado pero escúchame, no es político pero escúchame. es que tú, es que tú te, me sacaste la procesión por otra calle no señores alguien que llame para ver si yo soy el tarado miren <risa> bueno si tú lo dices yo no, no, tengo no, no tengo problema que me alguien que me evalúen <risa> ahora la empresa donde hay un socio el socio es político y gana la senaduría. Uh -huh. La empresa tiene vida propia. Uh -huh. El socio, político y senador, no admite ningún tipo de cargo dentro de la empresa, simplemente es accionista. Ella anda por su lado y anda por su lado. Punto. No es lo que ustedes han hablado. ¿Tú crees que un socio no, no, se va a desligar? Yo, a pero parece... entonces, ¿cómo tú renuncias? que no sea A mí se empresa. me parece eso que tú estás planteando, no, se me parece no a lo de la basura Estado. que tú defiendes. No, sencillamente no suplirle al que Estado. la, gente la en el patio de su casa. Es el que tenga no patio. suplirle al Estado, por más... Pero la empresa que no le supla, aún siendo... Porque aún siendo socio que no tiene nada de función ni de... Oye, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando yo estaba... estando ¿Es yo que están, de, de, no, es yo que la no es la yo la estoy de acuerdo con el Oye, esto, Pues no. Entiendo oye, que no debe de ser así. Francis, Francis Rodríguez. Bueno, pero porque entonces si que, se que se no da, participen de la política, que la política Rodríguez lo limite. S Francis Rodríguez Sánchez. Que no oye, vaya me. a un, a un, a un cargo... Eso oye, es como cuando tú culpas a la gente porque tiene la basura en el frente, porque es que la culpa es la gente. No lo es muy Mira, Francis. No lo es Mira, Francis. En el frente nadie está mal. Oye, muchachos, atienden lo mismo. Cuando yo estaba... Los dos están equivocados. Cuando yo estaba, cuando yo, estando yo en la Procuraduría, decidimos constituir la oficina como una, como una compañía, José Rosa y López ERL. Y yo no fui socio de esa compañía. ¿Por qué? Porque yo estaba en el ejercicio de una función que me prohibía el comercio. Y ser parte de una empresa comercial es ejercer el comercio. ¿Qué se hizo? Bueno, lo repartimos entre mis hijos. Mis hijos son socios de la compañía donde yo trabajo. ¿tú ves? No lo he arreglado, después en el camino lo arreglaré. Pero lo que te quiero decir es que yo me limité precisamente porque la ley me limitaba. Y eso es lo que tiene que y hacer una persona Y tú no estando dentro de la empresa como sí. socio ni nada parecido, ¿tú crees que estarías en igualdad de condiciones? ¿Tú llamada. suprirle al Estado que a otra oficina de abogados que esté por allá? Hay no, una no, llamada. Es que están equivocados, que eso no. la ley. Adelante, bueno. Días. días. lo hizo, pero... Eh, eh, vamos, vamos a la llamada, Francis. De ser procurador. Adelante. A, a senador. Pero es el punto. No, Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Se oye bajito. Duarte. Jacinto Eduardo. Ah, Eduardo, Jacinto, ¿cómo está? Sube, un poquito, no se no oye. oye. <ríe> Que Bien. él dice que debe de abstenerse. De cualquier otra actividad, excepto la docencia, él no tiene que renunciar de la empresa, pero sí abstenerse por el asunto moral. Y, y no solo moral, sino todo Francisco. lo que se puede Mira, dar. Yo que estoy dentro... tratando de que se comprenda que la crítica, y es difícil comprender que eso. En cierta forma, en principio, no es pecado. El Ahora, bien. que haya una empresa del Estado, que haya una participación de una empresa, de un relacionado a la empresa que es senador, y esa empresa gane por encima del resto...